¿Qué pasa, botera? Pues no sé si me convido el radar, ¿eh? Bueno, si venís por aquí por Monestrol, una alternativa para el desayuno por 9,50 la barca de Monestrol. La verdad es que el es sitio bonito, ¿eh? Y fácil de llegar. En vez de tirar para y para Montserrat, sigue un pelín recto la gasolinera y ¡pam! Tienes parking y todo. Barrita energética con van light. Eh, te va a poner hasta el culo, ¿eh? Venga, que aproveche. Desayuno motero a las 10 de la mañana. La barca de Monistrol. La verdad es que muy bien. ¿Es que sí, Charlie? Por 9,50 que no se pega un desayuno... En un sitio de puta madre, ¿eh? Parking solo para clientes. ¿Y qué tenemos aquí? A Super Dulcinea. Hola Dulcinea. Que estás aquí fresquita, ¿eh? Con tus pastillas de freno brembo. ¿eh? ¡Qué chulas! Bueno amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. ¿Qué pasa? Hola. ¿Queremos pegar un pedazo de desayuno? Charlie, ¿has comido bien? Muy bien. Parezco un novato, coño. <risa> Manresa, Monserrat, Calayaya Y cómo no? Cómo no vamos a hacer spam? Si puedo con los dedos congelados que llevo. Estaba el asfalto del Icaico, ¿eh? Estaba... Estaba mojado, ¿eh? Bueno, las nuevas pegatinas resistentes al microondas de Too Slow. Aquí hay un montón de gente, ¿eh? No, vea, está todo lleno de pegatinas. Bueno, yo por ser un poco diferente... ¿eh? Lo voy a poner aquí arriba. ¿Eh? Spam. Tú en Lowe y Charlis han estado en el cruce de Montserrat y Manresa y Calayaya. Charlís, saluda. Eh, una motera con una onda CBR 600. Un helicóptero. Mira, un helicóptero. Saluda al helicóptero. ¡Hola helicóptero! Híjole. Saben que vienen nosotros aquí, que han dicho como vienen aquí los tour riders, pues venga, vamos a sacar el helicóptero. Bueno, que no sea nada. Tío, es que fíjate en la moto cómo está, eh. Espérate, no te bajes, que llevo el casco mal puesto. Voy a ponerme bien el casco. Que es que con las prisas los nervios. Eh.